Bienvenido otra vez a la serie de Minecraft, que voy a hacer otra vez desde cero porque en vez de jugar en Minecraft Java, como ven, estoy jugando en Minecraft para, uh, ah sí, Windows 10 porque tengo un Windows 10 y entonces no hay y así y eso, pero bueno, esperando un poco que ahora que veo que ya que estoy ahí, ahora sí, bien, wow porque no valen va a ser así todo el rato y me voy a caer a cada rato que hay un hoyo pero bueno ver, vamos uh -huh. ninguna semilla no voy a llevar esto para después hacer la cama de color verde Oh ese arul no porque tiene abejitas y sí, no creo nada. pero bueno ok espero que se me esté escuchando el el micrófono espero bien ay porque se me Ok, y aquí hay una ovejita, o sea, aquí hay una oveja, oh, oveja, no abeja. Venga para acá, a ver. Es mío. Es mío tu carne, ¿De ¿dónde está la lana? Me sentí como extraño cuando te vení cerca y tenía aurífono. bueno Uf. A ver. Ve para a cerdo. No te vas a escapar. Eres mía. Tú tampoco te vas a escapar. Bien. Parece que estamos en una isla. Sí, porque... Ahí, allá... Ah, no. hay más. Bueno, antes voy a meter este este Venga para acá. Perfecto, mucha carne. Tendré carne de sobra. Venga pa' acá. Porque como una ralentiza a veces. No sé, porque se me ralentiza. Todos los amigos. ¿Sí? Ahí. ¿eh? Ah, una semilla. ¿Por qué suena eso? Ok, vamos para allá. Creo que será por esto, ¿no? Oh, no hay. A ver. Pues creo que estaré dos capítulos en casa buscando dónde hacerlo. O sea, soy como el tipo de persona que busca un lugar y va a ser como... Uno lo piensa que va a ser permanente que nos se va a mudar de ahí. No se va a mover la casa. Así como... Así como ese tipo de persona. Así que, no sé. Para, creo que van a estar como dos capítulos. Este y el siguiente sin casa buscando dónde hacer una casa. O tal vez en el primer capítulo encontremos un lugar. Pero, Madre materita, oh, soy sí. okay. pues la ah, no, no, no lo tengo en el inventario, tu tu tu tu tu Tendré que ver si configurar eso porque no tengo ni idea. Creo que con un árbol más ya estaría bien, creo. yo sé que ni siquiera tengo para una cama Oh, perfecto un arbolito mini arbolito con cien R retoño de arbolito <risa> No sé yo le digo mini arbolito porque no me está su nombre hmm. No, no es blanca okay. Ah, pero lo puedo pintar ¿Cómo es que no pensé en eso? Puedo pintarla de su viejo pero no yo, ah, no, debe ser placa. Ahí voy a por la ovejita ¿Dónde? ¿Dónde va para acá oveja? ¿Dónde se fue? Oh, una oveja blanca. ¿por qué? Oh, ya se mete atrás. Ah, quitas. ¿Por qué se me ralentiza, güey? Ya hemos cagado, oveja. Ya hemos cagado que me a morir hoy día. No hay ninguno más. Ay, creí que ya me voy. Ok, escuché ahí una cocina arárea. Y uno. Debe estar por acá. No, mejor, mejor no, mejor. estoy muy atento porque siempre me matan no, cuando no estoy atento, debe ser por aquí no, dónde está lo, de dónde sale los ríos, los hijos de sus madres se los van a ver, no Okay. ok, ahora buscamos un lugar donde ser la cacina, un lugar perfecto con árboles, un lugar para un árbol acá. A ver. Mm, esto parece un buen lugar. Sí, una cueva cerca. Sí. No está mal. Ok, vamos a hacer aquí. Bien. Ok, creo que después voy Ah, ¿Por qué no puedo poner capa? Ahí está Ahí Ahí A ver Bueno, oh, ya se hace Justo Está haciendo de noche uh, No sé si es ha así Pero no sé, creo que va Se va a ver mejor Creo que este tamaño va a ser perfecto. A ver, a ver. Queda un 3x2 o un 2x3 así. Un poquito más acá, ¿no? Porque no sea así. Porque sea un 3x3. No mm, hay mucho mejor. Ahí va a estar la puerta. No sé si debería poner algún tipo de música. No tan fuerte, obviamente. Para que ambiente un poco el video. Creo que debería ponerlo, ¿no? No lo sé. Que siempre que veo un video, siempre a veces... Bueno, no siempre, pero a veces... Ponen musiquita para que se... Porque hay ambiente. Y ahora como subo Ay, qué pendejo Aquí y acá. Y aquí, y oye, oh, yeah. ya viene un zombie, uf, oye, y otro, vete, no te quiero. Aquí, vete ya, vete, vete, sí, sí, dije que te vayas. A ver, ya vete, déjame, tra ah, por fin. ¿Qué fue eso? Oh, Bien, ahora acabamos una mesa de rápidamente, ya que podemos morir. Y ahora pongo un pedazo de tierra porque no tengo para un ¿cómo no se sé si llama una puerta. así que se me olvidan los nombres. A ver. A ver aquí la cama, aquí esto, se sí, S. Sí, se sí, sí. Después la agrandaré o le daré un segundo piso y ahí pondré la cosita. Ok. mhm mm ay bueno ya se está poniendo un poquito aburrido no sí como un poco aburrido uy móvil la caminar bien ah, uy, está. bien en la noche encontré otra oveja por atrás, un cerdo. Me comí un poco de mi comida, hice un pico y una espada. Eso en resumir las cuentas ahí dormí. Bien. Igual, tal vez fueron muchos minutos. Esperando a que se haga dedito. Y bien. Pero esta iba a ser una o palos para hacer una hacha y así. Pensé, pero si tengo para para hacerme una cama y si hago eso no tendré para hacerme una cama entonces me dice la cama a lo mejor y hay un zombie delante mío no no a, al lado mío y el esqueleto no no no no te las no no sé porque a veces creo que hay jugadores wey ven mira mira mira ven güey, ven porque no me agacho? Ven, güey, ven. Sí, sí, estoy súper sabroso. Ay, madre. Ah, mi espada. ahí sí. Vengo por acá. Ok. Ahora. qué okay. ¿Por qué neva tan lento? Ni siquiera le di un golpe ahora que me di cuenta. ¿qué está el esqueleto? toma madre toma a ver vamos güey en serio ha bueno no tanto como en la versión de Java porque bueno no sé si los ah no no lo subí ver eh, y una espada mm. Ok. ver mm. okay, un esqueleto y un creeper. ¿Crees que no me di cuenta? Hijo de tu madre. Ven para acá, pues. Te reto a venir. No sé. <risa> Yo tengo miedo. No, ma Porque está ella. Sí, algo que dice ahí. Porque eso no fue bueno, si fuera en un cine. Pero como si tuviera en un no cine sé, no, que no. estuviera... Ahí el le No lo veo. No me interesa el Hasta me gruñe. Tu madre. Soy bien inteligente. Ahí está. No sé por qué no le dispara pero Bien, se me olvidó ¿no? que no tengo la suficiente madera. ¡Excelente! Bueno, a ver esto que hay. Sí. ¡Tú, tú, tú, tú, tú! ¡Ah, está! ¡Ay, que le pica mi origen. A ver, ahora sí. No sé si es que el video va a ir igual de, de cómo se ve todo o, o me va a ir aún más lento o igual, como, como mucho mejor, no sé. <risa> No sé qué tiene que ver con el tema de Minecraft, pero igual lo diré. No sé si quieren que juegue a Undertale. Si es que quieren que juegue, pues díganme los comentarios, denle like. Si es que quieren que juegue a Undertale, lo he jugado ya, sí. Y el, la verdad, la única vez que. que le, la única vez que lo he jugado siempre saco con la misma. se llama? El mismo final. Literalmente, no, no, me no, Siempre saco el primer final, pero bueno. Ah, güey, entro ya. Ahí. A ver, madera por aquí. No, así si no era. Así. Ah, Bien, palitos, palitos. A ver, así. Bien, uh, ¿qué necesito hacer? Así, ah, un pico, un hacha. mire este es mi truquín. Así, uh, ahí, ahora pongo esto aquí. Uh, ah, espera. Ahora pongo esto aquí y listo. ¡Wow! ¡Qué truco! ¡Wow! ¡Qué trucazo! ¡Qué trucazo, no! <ríe> ok, hay que recordar su meme. Ahora sí. Ahí sí. A ver, güey. A ver, espera. Ajá, sí. Eh, pero no me puse su abono Ok, debo ser de noche para que es... Ok, ahora tengo que tener cuidado de no morir. Pero bueno. Ahora voy a buscar una cosa porque no sé. ¿Dónde ahora? ¿Dónde no hay una bruja? Perdón. No. No sé por qué tengo la voz así. verde Y por cierto, ahora ni cuente la noche. Sí, ahí la va. Ok, sí. Tenía razón, este no era un mal lugar. Y otro juega. ¿Aún más peligroso? No. Ay, no. No te veía, que no te veía. No fue por tanto. Pero una a ver. Maderín por aquí. Ajá. Y ahora sí, empezamos a picar. Picando, picando, picando. Picar, picar, picar. Okay, creo que ya se me ocurrió así, así así, la radiamos, no a ver, así, ves así, radiando. Bien, y ahora hay un mini zombie, o oh, son muy pequeños pequeño, pero como les digan. Ok, ahora tengo un poco de preocupación, ni siquiera tengo una antorcha. Ok, creo que es de lo arriba lo que suena como lava. Okay. Sí. Ay, no mames. No, ma. No chingues. No chingues, no chingues, no chingues, no chingues, no chingues. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿No me han visto? ay oh, ya sé. Le jugaré. Oh, oh, oh, ¡Oh! No pueden entrar, pena. Pero ahora sí. Ahí. Así yo podré entrar y ya oh, ¡Oh! ¡Tomen eso! pena Es broma. Debería dejar eso. No, no lo voy a decir. Sí, porque podría ser un pinche club. Déjame. Ya se puso otro. Ya déjame. A ver, creo que no pico más rápido. Sí, es más rápido. Ok, ahora sí. Ven, para acá, hija de tu madre. Ajá, toma. Ah, ni siquiera me dio acuerdo. Uf, ¿qué tendrá? Ok, una montura. Ah, oh, no, ma. Ah, perfecto. Perfecto. Nada. No, no. Ahí sí. Ok. Mm, huesitos y... Pierra. Pierra piedra rojiza no sé cómo hablar okay. mm, un uh, semilla de sandía perfecto y pa mí para mí, Todo pa mí. Yeah. y ahora creo que no hay nada más verdad porque no sé o tal vez esto cubre algo Ah, oh, pues no. O oh, tal vez para allá. No. Ah, oh, pues. Bueno. O oh, tal vez para que allá no entendieron. No. Bip. Solo me sirvió para eso. Por cierto, si se pregunta, no estoy en la versión uh, 1.14.30, así que no estoy en la, 10, en la versión 1.15 o 16. Así que el Nether no va a tener esa cosa nueva del Nether hay ni nada de eso. Porque ya veo que, que algo va a caer de arriba. Y se va a caer encima mío. Hay un zombie al lado mío, ¿no? No, al frente. Bueno, vámonos. No puedo correr. Mm, mm, mm. No puedo correr. Déjame en paz. ¿En serio? Literalmente encontré una montilla y ahora hay un burro. Burro, eres mío, pero espérame. Y ahora sí. bolsitas ah. soma, hijo tu! Ven para acá. Para acá. Toma, toma. Déjame dormir. No, en serio! Me está jodiendo. No, gracias. Voy tendrá manita. Aquí, aquí, dormir. Qué rapidín, ya llevamos 24 minutos Wow, increíble Ya sería casi media hora Ok Bueno No se imaginan que esto dure duro hora Ok mm, Intentémoslo uh, aquí está, disculpe, aquí que no sé, estoy un poco ciego, pues, así Ven para acá, dejando tomar Además, me gustan más los burros Porque pueden llevar... Uh, ah, no, pues. Burro te odio. Bueno, igual, si me sirves. me sirves. Pero, pero, burro te No, <ríe> Ok. Ah, oh, una vaca. ¿Crees que lo monte? Ok. Sena nada mejor en mi cabeza. Voy a construirte una casita una mini casita no, no tan grande obviamente porque igual no es como tanto es que parece que está en el mar porque cuando estás en el mar nos cuesta más romper las cosas o te tardas más mejor dicho ahí está no aquí okay, okay, okay. bueno, aquí ah no tengo esto aquí Aquí Nel, por Aquí te voy a tu espacito Para estar Ah bueno Necesito más Vamos a por madera Tal vez alcanzo el que está ahí Ah, no, sí es cierto. Creo que con este será suficiente Pero A ver, esta. Ahí sí. A ver, poco. No. Vamos. he montado en él construyendo todo porque no creo que se me pierda ¿sí? no quédate en el establo ups disculpa qué come qué come no sé si come manzana porque es un burro en vez de un caballo no, no creo que coma manzana qué comerá? qué cosa ah sí comida. uno y ocho. Creo que no se sabe suficiente, ¿ven qué les dije? Por eso aquí. Oh, ah. Tenía puerta. Uy, qué pena. A ver esto aquí y esto aquí. A ver, voy a por acá. Además de que tiene más vida, al parecer. Vengo para acá. No sale, sí. Número 3, ¿no? Ahora ahí, ahí veré. A ver. Ah, sí, ahora que una cuerda Iba a ser esto okay. Ah, esto. No, ah, bueno Y ahora voy a cocinar la carnecita un de carne. Ajá. ocurrió como de, como siempre, como a todos se le ocurren, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, pero en verdad no tengo tantos para poner ahí, así que buscaré más. Ya llevamos media, más de media hora. No más. Ok, creo que deberíamos dejarla hasta aquí, pero... Un minuto más, creo. Medio minuto, porque ya... Creo que con medio minuto ya estaríamos. Ah, uy, qué Bien, plantamos esto y terminamos el video. No estoy con el coronavirus, solo que estornude como normalmente. Bien, aquí lo dejaremos. Ya es más de media hora. O sea, si, si contara, si hubiera grabado todo lo que ocurrió mientras no podía dormir sería aún más o sea, imagínense 40 y algo de minutos sería Uf. pero bueno qué es ese sonido ok, pero bueno espera ah, sí mejor. ah, bueno bien ah, no voy okay. bueno, aquí queda el video bueno, si quieren más videos de este, denle like, si es que quieren más, que se es suscriban Y bueno, hasta la próxima.